hola amigos bienvenidos a este tutorial vamos a ver cómo ocultar las letras de las unidades también podemos hacer que estén detrás de las etiquetas o antes como yo las tengo ahora mismo lo he cambiado porque por defecto vienen detrás de la etiqueta lo que vamos a hacer ustedes si lo van a hacer lo harán bajo su propia responsabilidad igualmente les recomiendo que hagan una copia de registro que es lo que vamos a modificar En cualquier caso reiterar que no me hago responsable tampoco es que vayamos a tocar nada importante Vamos a ir a editor de registro, por ejemplo pulsando con el botón izquierdo sobre el logo de Windows. Vamos a escribir editor de registro. Cuando aparezca como mejor coincidencia le damos a ejecutar como analizador. Si nos sale una ventana pidiendo confirmación, pues ya saben, sí. Abriremos Coreen User, luego iremos a Software, ir a Microsoft, Windows. Aquí está, vamos a abrir. Current Version, Explorer, aquí está. Tenemos que dejar marcado Explorer, ¿vale? Que se quede ahí azulado, de fondo. Y en la parte de la derecha tenemos que localizar lo que es esto. En el caso de que no esté, lo tienen que crear. Voy a borrarlo para enseñaros cómo. Pulsan sobre un espacio en blanco, con el botón derecho del ratón le dan a nuevo y valor de 32 bits lo tienen que renombrar así, con ese nombre, cuando lo tengan doble clic, aparece una ventana y dependiendo del número que haya en información del valor, las letras de las etiquetas de los discos duros estarán en un sitio o en otro, con cero estarán después de la etiqueta, con el 4 sería como yo las tengo antes de la etiqueta, si ponemos el número dos va a cortar las letras. Si ponemos el número 1 resulta una cosa muy curiosa que con los discos locales coloca la letra detrás y con los discos online la coloca antes. Luego veremos otra forma también de hacer esto bajándonos un programa portable. Ahora vamos a utilizar lo que es eh, por ejemplo el 2 que era el número de ocultar todas las letras de los discos de almacenamiento. Solo sería darle a aceptar y en, en el próximo reinicio ya tendrán los cambios efectuados. Voy a reiniciar yo para ver si se ha hecho efectivo. Vamos a Windows y reiniciamos, bueno ya he reiniciado, voy a, ir a este equipo y como pueden comprobar pues ya no tengo las letras de las unidades de almacenamiento vamos a ver otra forma más fácil, solo que hay que descargar algo vamos al buscador de google y escribimos esto, WinAero esto es gratis por supuesto entramos a 2LAT, por ejemplo bajamos un poquito a Download mira que poco ocupa, menos de 3 megas vamos a encontrarlo recomiendo extraer todo pulsamos con el botón derecho extraer doble clic ejecutar sí, me aparece una ventana de confirmación no sé si a vosotros sabrá vamos a dar a next esto es lo más importante de la instalación si quieren el modo portable pues eh, selecciona el modo portable si no pues el modo normal lo instala funciona igual una versión que otra next next y lo instalan yo ya lo tengo instalado así que aquí voy a cancelar bueno, yo lo tenía portable, vamos a ir a localizarlo un momento, disculpen, eh, aquí, en esta partición, buenaero, tienen que hacer clic en este archivo y comienza el programa. Tienen que bajar hasta File Explorer, File Explorer, ya casi estamos, dry Letters, y con esta aplicación simplemente tienen que seleccionar y ya cambia el registro. La primera sería la letra después, la letra de los discos online antes y la letra de los discos locales después, ocultar todas las letras o todas las letras antes de la etiqueta. La etiqueta es el nombre del disco, quiero decir, o de la unidad. Yo lo voy a volver a tener como venía por defecto. Si le damos este botón, pues ya eh, va a cerrar la sesión y cuando inicien están los cambios efectuados. O aquí para reiniciar después y seguir haciendo otra cosa. Muchas gracias por la visita y que tengan un buen día. Saludos.